Y que reviste gran importancia. Luis decidió eliminar de la Policía Nacional el, el DICA. Miren la carta ahí que le envía al ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez Chu solicitándole que reúna el Consejo Superior de la Policía Nacional. Y elimine el DICAN, el grupo antinarcótico, porque si hay una DNCD que se encarga de combatir la droga, ¿por qué hay que tener, en la policía, un departamento antidroga? Si hay una que era especializada en eso, que se creó para eso, porque la policía, cuando tenía un departamento de drogas que no era DICAN, y aún con el DICAN sucedió lo mismo, Llegó a tener un jefe de narcóticos llamado Aridio de Jesús Descarte Pérez Coronel. Que terminó preso. Porque se robaba la droga y se hizo millonario con la droga que le quitaba. Y que en ese tiempo no era tan... No había tanta droga en el país. Ni había ni se había masificado tanto. Y este señor que era un policía de mucho prestigio. Incluso decían que iba a ser un próximo jefe de la policía Descarte Pérez. Creo que era de aquí, de Castillo. Descartes Pérez, porque conocí a un hermano de él, de Castillo, que éramos amigos, Palanca, le decían Palanca, no sé si, si estará vivo. Eh, Descartes Pérez, en el gobierno de Antonio Guzmán, terminó preso. Fue un acontecimiento, aquel un coronel preso, eso ni pensarlo hasta ese momento. Pero Ericán. Tenía un jefe llamado el coronel Carlos Fernández Valerio, que está preso, condenado a 20 años. Se robó él y su pandilla más de mil kilos de cocaína. Oigan esto. Ahora, buena medida, pero le van a pasar las funciones del DICAN a la DNCD, pero la DNCD ha sido muy cuestionada. La DNCD ha sido muy cuestionada. Se resolverá el problema... Eliminando el ICAN para pasar a la DNCD. Los puntos de droga y la DNCD está aquí existen igualitos. No hay más. Hay más. Hay más y... Y yo te voy a decir lo siguiente, José Luis. Yo he escuchado unas informaciones que dan escalofrío de, de, de, de, de, de autoridades de alto nivel. Que cobran peaje cobran y cobran y tienen tarifa para la operación de los puntos. Incluso hay que darle, ¿cómo se dice? <ríe> eh, eh, eh, quiero... Ah, bueno, mira, un castillense amigo de este programa me va a hacer una gran aclaración. Alberto Florencio, vamos a ver si Alberto Florencio eh, me confirma. algo de palanca porque fue un gran amigo mío. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes Sí, buenas tardes Pero Omar, venga acá Pero la, la DNCD Va los viernes a todos los puntos de droga Y cobran su Sí, frío esa gente nunca han dejado de ir a cobrar ese sueldo Todos los viernes, todos los viernes sin fallar Bueno, pues eso es lo que estamos okay. diciendo Que lo que hay es sanear entonces la DNCD Para que no ocurra eso Vamos a ver si el hermano Alberto Florencio Que me está poniendo aquí Déjame ver Dice aquí, hermano, Palanca murió hace 20 años, Dios mío. El magistrado de la corte civil, muy serio, Matías Rodríguez era su hermano. Ah, pero Matías, mi amigo, eh, hermano Alberto. Ah, yo no sabía. Yo no sabía que Palanca y Matías, Matías, bien amigo mío. Sí. Ah, pero mira qué bien. Entonces... Eh, sí, sí, Palanca, sí, caramba, 20 años tipo muy alegre Qué, qué bueno que Alberto me haya recordado esa historia Bueno, eh, definitivamente, sí, este eh, Vámonos a la pausa una Tenemos una llamada Lo importante es que el DICAN Que era un antro de corrupción y, y un instrumento que en vez de perseguir la droga Pura, eso no sirve Digo, hay muchos departamentos en este país que hay que eliminar Vamos a estar claro, nada más no es ese Aquí hay que hacer una limpieza a nivel general Porque esto está podrido Esto es una sociedad que está podrida Con la mayoría de sus instituciones Buena tarde Bu Buenas noches, señor Omar Bien, un placer, ¿cómo está usted? Todo bien, cómo le el fin de semana Súper bien Estamos aquí en sintonía con la familia Con el número uno, 60 minutos con Omar eh, hermano, eh, te sigo cosas brevemente ¿Cómo la policía, la DNCD y el gobierno En este caso encabezado por el licenciado Luis Abinader ¿Le pueden explicar al país que usted sale barrio por barrio Y los mismos tipos, dueños de punto, de hace 20 y 30 años, están ahí Omar? Así es, estoy de acuerdo Entonces, otra cosa es que antes de eliminar una institución como hoy, hicieron ahora Deben sanear la DMCD porque está demasiado desacreditada. Hay también muchos casos de, de jóvenes que le ponen droga y vaina. Entonces, sí. deben sanear. Eso es lo ideal. Todo eso, eso es verdad. Gracias, y, y, hermano. Y, y, y otra cosa, hermano. Eh, tengan mucho cuidado hablando de esos temas de droga porque lo queremos mucho y no queremos que les no. pase nada. Ya ustedes no, yo no tengo que tener cuidado, yo no temo. Buenas tardes. <risa>